Muy buenos días, les agradezco la presencia. Primero, decir de que la presidenta Yanine Áñez, cuando instruyó poner, colocar el 10% del presupuesto general de la nación para el sector de salud, un poco era para ir cubriendo parte de esa, yo diría, de esa dejadez que hubo ...y no prioridad de más de 50 años con el tema de salud... ...y equilibrar todo lo que es crecimiento económico que teníamos con desarrollo humano... ...porque el 51% de la población no tenía ninguna cobertura de salud... ...o sea que era casi 6 millones de, boliv de personas que no tenían cobertura financiera para el tema de salud. No contábamos con el tema del coronavirus, pero eso dio lugar a que tengamos una parte de los recursos ya destinados para el tema de salud. Y con esto del coronavirus, que ha creado un problema a nivel mundial, ustedes ven que empezando de China, pasando por Europa, Japón, Estados Unidos, economías tan sólidas, se han visto totalmente afectadas al punto que las bolsas, cadenas productivas se han ido cortando y está costando mucho eh, dinero en lo que son gastos y prevenciones. Acá las medidas que se han ido tomando por parte de la presidenta y del gobierno nacional están yendo en función a toda esa información, tanto internacional como nacional, que se está trabajando y coordinando con la OMS. Por lo tanto, las medidas que se han tomado y se vienen tomando, queremos pedirle a la población de que no sobredemanden los productos, no se agolpen a comprar productos porque el gobierno está garantizando que la cadena productiva siga funcionando. El 90% de casi 85 al 90% de la producción de alimentos se genera en el país. Por lo tanto, si se sigue funcionando con todas estas limitaciones de horario y todo lo que hay, se va a seguir abasteciendo los mercados. Lo único que pedirle a la población que se tomen las cosas con calma. Sabemos que es un sacrificio muy grande, por lo tanto, lo que estamos haciendo es buscar que la cadena productiva, primero, no se corte, pero sí se corte el virus. Por eso es que se ha puesto una a partir de las seis de la tarde el no movimiento. Por lo tanto, creemos nosotros que las medidas, medidas que se vayan tomando la población tiene que seguir confiando. En otros países los problemas han sido muchísimo mayores. En Bolivia todavía se están controlando, son pocos casos. Hay dos que, que llegaron, que fueron los primeros, que casi ya están por cuestión de, de cautela. Se está prolongando 14 días más, pero hay todo un mecanismo en salud. No están faltando los recursos, así que pedirle a la población que mantenga la calma. Sabemos que es, que es un sacrificio muy grande pero si vemos otros países donde hay, realmente se está cortando a cero todo, creo que lo que se está haciendo en Bolivia se está tomando en función a lo que determinan los protocolos de la Organización Mundial de la Salud, como también lo que determina el Ministerio de Salud en coordinación con todos los ministerios, tanto gobierna, también gobernaciones y municipios. Así que pedirles la calma, pedirles que en el tema de abastecimiento se maneje con racionalidad y sobre todo confiar en que vamos a salir adelante estoy para sus preguntas Gracias, vamos a proceder por favor en orden bolivia tv primero por favor buenos días ministro soy cintia durán en este momento estamos en vivo para bolivia tv una consulta cuánto dinero se va a destinar para este bono familia eh, los beneficiarios son 1.500.000 estudiantes aproximadamente, son unos 776 millones de bolivianos. Eh, vamos con la siguiente, Gigavisión. Bien, eh, buenos días, eh, ministro hans eh, de Gigavisión. La siguiente consulta es, eh, tras las medidas anunciadas económicas por la presidenta Laniña Áñez, el sector de la Confederación de Microempresarios de Bolivia a través de su dirigente, eh, don... Néstor Conde ha cuestionado las medidas económicas, por ejemplo, ellos señalan de que el bono de 500 bolivianos familiar sería un tanto discriminatorio porque solo alcanza a un solo nivel y solamente al sistema fiscal y no así al particular. La segunda consulta señalan ellos de que no es suficiente el tema de dos meses en la reprogramación de créditos bancarios, ellos señalan que podría ser de tres a cuatro meses y cuestionan también el tema de un mes al puesto de las utilidades de las empresas que solamente sería para el mes de febrero del año pasado, ellos piden que sea el plazo más amplio, Ministro, por favor A ver, vamos por partes las medidas que hemos tomado son integrales o sea, no se ha considerado solamente a un cierto sector primero, hemos tratado de universalizar las decisiones uno, el bono va a un millón estudiantes, que es el grupo más vulnerable para el sector fiscal y de convenio porque ahí consideramos nosotros que hay la mayor cantidad de familias de menores ingresos. Para el tema particular, de los particulares que tienen otro tipo de educación, tienen las posibilidades y ahí también se incorporan dos aspectos en el tema tributario. Primero, que esta reprogramación de lo que son de los créditos son para aquella clase media que tiene acceso también a la banca. No así aquellos padres que pueden tener dos, tres, cuatro hijos en el sector fiscal. Por lo tanto, ahí ya incorporamos la clase media y sin limitación de ningún tipo, cualquier cliente de cualquier banco cooperativa puede apersonarse y beneficiarse con la reprogramación de su, de su crédito. Y esas dos cuotas se pasa para el final. Creemos que esas son las medidas que por el momento, qué son dos meses, estamos pensando en abril y mayo, porque creemos que esto no va a ser eterno del coronavirus. Y conforme vamos viendo la evolución, vamos a ir viendo qué medidas se pueden ir tomando. En eso, por eso es que son los dos meses. Y en las utilidades, cuando se considera la postergación del pago del de impuesto a las utilidades, este es el impuesto más alto que recauda el gobierno y es el monto más alto que pagan las empresas. Por lo tanto, esa liquidez la pueden pagar 50% al, a, en, en abril y o hasta el 29 de mayo postergando y el otro 50% en cuotas que no se había dado antes de ninguna manera. Por lo tanto, eso sí beneficia a todas aquellas personas que tienen posibilidades de acceder a un crédito, porque tiene una actividad económica, porque tiene una casa, porque tiene un auto. Entonces es otro nivel el que se beneficia independiente de estos estudiantes que son de familias que tienen, por ejemplo, si tiene un hijo, recibe 500, si tiene dos, recibe mil, y si tiene cinco, bueno, son 2.500. Por lo tanto, eso sí llega a aquellos niños que de una o de otra manera tenían el desayuno escolar pagado en su momento por los municipios que no se está pagando. Por lo tanto, se está integrando también tanto clase media y cuando hablamos de impuesto, para un poco con la pregunta de los microempresarios, estamos liberando para que los profesionales independientes, que es una gran cantidad también, clase media, media, media-baja, pueda descargarse las facturas que antes no podía. Entonces, ahora sí, un profesional eh, independiente, que en algunos casos yo he conocido personas que se han ido a la informalidad digo he preferido no facturar, salirme, pueden descargar, por ejemplo, el gasto que tienen en salud, el gasto de las facturas que tienen en educación, el gasto que tienen en alimentación, que antes no se podía. Por lo tanto, también va a clase media. Entonces, y el otro aspecto, también de una medida masiva es el tema de la reducción del 30% a electricidad para más que todo la categoría domiciliaria. Ahí se beneficia a más de 2.500.000 familias. Por lo tanto, si ustedes sacan un contexto o un número aproximado, estamos casi en unos 7 millones de personas que se ven beneficiadas con las medidas que hay en este momento. No se puede eh, conformar a todo mundo, pero lo que estamos haciendo con estas medidas es básicamente beneficiar a esos 7 millones de personas que son las que de una o de otra manera están sufriendo en este momento, eh, aguantando las medidas que no nos queda otra que tomarlas como gobierno para poder controlar el, el coronavirus. Las medidas que estamos manejando, por eso digo... Aquí pedir la calma a la población y la disciplina están funcionando bien y tenemos un número de casos bajos. Esperemos que se siga manteniendo de la misma manera, pero son los controles que se han ido tomando oportunamente. Los tiempos. Buen día, ministro. Eh, dos consultas, por favor. Eh, ¿Por cuánto tiempo va a ser este bono familia que está implementando el gobierno, por una parte… ¿Y cuán saludable es la economía de Bolivia toda vez que los precios de las materias primas, el petróleo, metales, están, están, están bajando? ¿Cuál es la perspectiva de crecimiento económico que va a tener Bolivia para este año? Por favor, ministro. El, con respecto al bono de familia, es por única vez como consecuencia de toda la declaratoria de emergencia que se da dentro del coronavirus. Es por una vez que se cancela. Efectivamente, nunca pensamos que la economía mundial haya sufrido semejante golpe al punto de la caída de bolsas y los precios de materias primas. Y ya lo dijimos hace un mes, no somos una isla, nos va a terminar afectando. Por lo tanto, nos va a afectar en el precio del eh, por ejemplo, de los hidrocarburos, el barril de petróleo, <coughs> a pesar que hemos firmado un contrato muy bueno de, de seis años con el Brasil, lógicamente esta caída de precios hace que a partir de tres meses de la fijación de este precio, o sea, el efecto tiene un retardo de tres meses tanto con Argentina Brasil, ya se están analizando las posibilidades de cuál va a ser, cuáles son las competencias que se financian con estos recursos y buscar alternativas. Acuérdense que es, planteamos en su tiempo el pacto fiscal. Yo creo que ahora más que nunca hay que comenzar a analizar otra vez el tema del pacto fiscal para justamente analizar la caída de los precios, no solo del petróleo, también de los minerales y también de los commodities, en este caso de la soya, el azúcar y de todo lo que son las materias primas, con lo cual, cuando estuvieron altos los precios, tampoco hicimos las reservas suficientes como para cuando llegue en esta época de vacas flacas, tomar algunas medidas. Por lo tanto, creemos nosotros, el crecimiento, lo habíamos planteado en 3.5, ya a nivel mundial, con todo lo que está sucediendo, hay una bajada de aproximadamente 5 a 6 puntos y la proyección puede ser a seguir bajando, si es que continúa esta bajada de precios y sobre todo este cortar la cadena eh, mundial productiva. Por lo tanto, Estamos revisando los datos de crecimiento y esperemos que para fin de mes vamos a poder tener una nueva proyección para el año. Por el momento estaba en 3.5, pero no estaban las condiciones del coronavirus ni los problemas que tenemos en este momento. Vamos con la siguiente pregunta, el deber. Ministro, muy buenos días, gracias. Dos consultas, por favor, en el tema del bono familia. Eh, quisiera insistir en el tema de, de dónde sale este bono. Eh, si podemos repetir cuánto asciende y por qué se paga en abril y no en marzo. Hay algunas críticas relacionadas con el tema, además de que si hay la posibilidad de que llegue a, a los chicos de secundaria, usted decía que ampliar un poco eso también. Y el otro aspecto es la inversión en salud y específicamente en salud para este, este, este problema del coronavirus. Eh, se ha presupuestado comprar, por ejemplo, respiradores y otro tipo de equipamiento eh, médico necesario. ¿Cuánto dinero se destinaría y, eh, y para, ese, para ese tema? A ver, cuando la presidenta anuncia el 10% del presupuesto general de la Nación, eso es real. Ahí están el tema de los recursos. Y todas las compras que se están realizando, en este momento también tenemos nosotros una comisión especial conformada a la cabeza del ministro de Planificación, para todo lo que se refiere a compras del sector de salud. No van a faltar los recursos porque aparte también tenemos algunos ofrecimientos a nivel internacional. Por ejemplo, eh, los organismos internacionales están creando fondos. Hemos visto que Venezuela le está pidiendo 5 mil millones al Fondo Monetario Internacional porque hay un fondo de 50 mil y que se puede recurrir en su momento. Hasta el momento... Todos los requerimientos que se han hecho, tanto de respiradores y de todo lo que son equipamiento, se están cumpliendo de acuerdo al cronograma con el Ministerio de Salud. Yo no conozco ninguna queja de que hubiera habido una falta de recursos para el tema de estas compras. Están garantizados todos los recursos para el tema de salud. Con relación a por qué eh, el bono. El bono está saliendo de los ahorros que hemos hecho de distintos proyectos. Si ustedes se acuerdan, había mucho el tema de la corrupción, porque esa corrupción que se tenía, habían proyectos que se contrataron directamente, invitación directa, sin licitación. Se están haciendo revisiones de estos proyectos, reajustando algunos, y de ahí salen los recursos para poder pagar este bono. ¿Y por qué vamos a esa niñez? porque estamos utilizando el concepto de UNICEF, que son los niños, en este caso, el grupo más vulnerable. No accedemos a la parte, en este caso, de secundaria, porque ahí hay más racionalidad. Ya los muchachos que están arriba de los 13 años ya pueden manejarse de mejor manera, recibir las instrucciones de cómo cuidarse de otra manera, muy distinto al de los niños, porque... Por la edad, Uno, un niño de 6, 7 años siempre se maneja con una cierta, entre comillas, hiperactividad y puede estar creando algún, algún contagio alguna cosa. Entonces, tratamos de apoyar a ese segmento que trate en lo posible de quedar en familia. Están garantizados los, de recursos. ¿Por qué no estamos pagando en, en marzo? La verdad que cuando hicimos esta propuesta desde el ministerio, de lo último que me acordé es que hay elecciones en mayo, que es a eso es a lo que va su pregunta. Y creo que en este momento pensar primero en las elecciones o qué hago, estas son medidas complementarias al 10% de salud y son medidas integrales. Y con el listado al 31 de marzo vamos a pagar recién en abril. Por lo tanto, puede durar entre abril o mayo, porque también cuando se pagan los otros bonos, hay el mismo sistema. Por lo tanto, simplemente lo que hemos hecho es que es en el momento en que está sucediendo el evento. Ahora, si el coronavirus me dice, oiga, ¿sabe qué, ministro? Soy el coronavirus, resulta que yo me voy a quedar todavía hasta julio. Entonces, bueno, pagaremos después de julio. Entonces, creo que el evento que tenemos es de una pandemia internacional, no es de Bolivia, no es culpa del gobierno. Y es en este momento que necesitan las familias, que es el momento en que han dejado de asistir al colegio. Y es en este momento que no están recibiendo el desayuno. O sea, eso para aclaración de toda, de toda la población. En el tema de lo mismo, en el tema del, de los profesionales independientes, no es un tema, esto es un tema de justicia tributaria. ¿Quién no se ha quejado? ustedes también como periodistas en algún momento, de que no podían descargar su factura, lo cual me parece una iniquidad, porque aquel que paga algo y tiene su impuesto, bueno, es lo que tiene que hacer. Por eso esas dos cosas, y con el 31 nos ponemos de acuerdo con el ministerio, en base a los listados simplemente se procede al pago, porque ya está el sistema del pago de este bono. No tiene nada que ver con lo que algunas personas, he visto que la está tratando de, de asociar un tema, político El coronavirus, lastimosamente, cuando entró, no sabía que había elecciones aquí el 3 de mayo. Entonces, creo que hay que ser serios en la parte política. Eh, CCB Noticias, por favor. Ministro, buenos días. Eh, en, en la Asamblea está tratando precisamente una ley para la condonación de las deudas por los servicios básicos, luz, agua, eh, gas, etc., eh, hay la posibilidad de que eh, haya una, esta condonación eh, una vez que se apruebe esto en la asamblea, por favor. Y la siguiente, eh, ¿cuánto estará mermando ya las reservas internacionales netas, toda este, esta inyección de recursos con, lo, con los bonos y también con los desastres naturales que ha habido la, eh, en, estos, en estos últimos meses? ¿Cuánto estará al momento las reservas internacionales netas, por favor, eh, ministro? Eh, por el momento, de acuerdo a los datos que tenemos, las reservas internacionales se están manteniendo porque los efectos del coronavirus eh, en los precios de materias primas recién eh, es un poco retroactivo. En tema de minerales sí ha bajado casi inmediatamente eh, y eso va pa, para los ingresos del sector minero de inmediato. Pero en el sector de hidrocarburos, que es donde tenemos la mayor cantidad en universidades, municipios, gobernaciones, Fondo Indígena y también el Tesoro General del Estado no está afectando todavía. Y en este momento de todos los ahorros que se han venido haciendo es que se están utilizando los recursos para el tema de la salud. Eh, estamos manteniendo el tema de estabilidad y creemos que hay mecanismos que podemos utilizar para que no se vea afectada el flujo ni la caída de las reservas internacionales netas. Ministro, buenos días. Eh, Respecto al bono de familia, una aclaración, ¿cómo se va a pagar el bono a partir de abril? ¿Se va a utilizar entidades financieras? ¿Se va a acudir, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas, como se hacía con el bono Juancito Pinto? ¿Tienen ni un mecanismo definido? Y quiero insistir con el tema de los créditos, ministro. ¿Cómo se va a manejar el tema de quienes acceden de manera inmediata? Ustedes hablan como gobierno que se trasladan estas dos cuotas al final del pago del crédito, pero... Van a ser aquellos cuentapropistas los que se beneficien, los trabajadores dependientes que también créditos, tienen créditos de consumo, créditos de vivienda social. ¿Esto lo define el Ministerio de Economía o lo van a dejar eh, a discreción de la banca, a discreción de, de, de las entidades financieras que han finalmente concedido los créditos? ¿Y si se va a retrasar o no? Porque evidentemente se tendría que hacer un análisis caso por caso. Tal vez unos datos más para que la gente sepa quiénes se benefician de manera inmediata o si se hace un análisis después. Gracias. Luis. A ver, el mecanismo de pago de bonos, tenemos toda la experiencia desde el bono sol, desde la libretita, que cuando se creó el bono sol y después le cambiaron a Renta Dignidad, está el mecanismo. Por lo tanto, no tiene ningún problema también el pago de lo que es el bono. Lo vamos a hacer, lo hacen los militares, en el caso, por ejemplo, de un bono de educación que hay. Por lo tanto podemos utilizar el mismo sistema, vamos a coordinar con los ministerios y está el sistema implementado ahí. Lo único que necesita, ustedes son los beneficiarios y eso lo determina el Ministerio de Educación. Todo dentro de lo que es la norma. Ahora, ¿quiénes acceden a los créditos? ¿Quiénes acceden a los créditos? Tienen empresas personales, unipersonales, empresas grandes, medianas, pequeñas y todo mundo tiene, en 14 años que ha habido esa bonanza económica donde se ha manejado seis veces más plata, todo el mundo sabe cómo manejarse en el banco, sabe cómo llegar a pedir su crédito, así como tienen que presentar todas las condiciones, eso está establecido, es a nivel mundial, todas las condiciones que se manejan para el otorgamiento de crédito y lo que tienen que hacer ahora, cada, cada cliente de cada banco tiene su oficial de crédito, que es el que lo atiende, por lo tanto, es recurrir a ese oficial y decirle, tengo este problema, tengo este flujo, por lo tanto, voy a entrar en la reprogramación. No hay ninguna limitación para ninguna empresa de ningún tipo. Por lo tanto, cada banco tratará caso por caso el tema de sus clientes. En el tema, básicamente, de que nosotros no participamos directamente como ministerio ni como ejecutivo. Eso es una relación en el sistema financiero con sus clientes, que eso ya lo vienen en muchísimos años, son más de 100 años con los bancos funcionando y en la última etapa con mucho más dinero, por lo tanto, creo que está el mecanismo habilitado y esa ya es una relación directa banco-cliente. RTP. Ministro, buenos días. Vilma del sistema RTP. Se ha previsto tal vez un número... ¿cuánto va a reducir los ingresos económicos para el país por la baja del crudo de barril de petróleo a nivel internacional para este año? Gracias. Bueno, Yacimientos está haciendo todos los estudios, porque los ingresos de hidrocarburos también mucho dependen de, primero, producción, el nivel de producción que tenemos, el volumen de exportación que va a la Argentina, que va a Brasil, porque hay una diferencia de precios, y también el consumo de mercado interno. Entonces, ese yacimiento es yacimientos el que está haciendo con los precios eh, que están saliendo ahora, porque los precios de ahora recién se reflejan de aquí a 90 días, en la factura de 90 días. Entonces, se está haciendo y dependiendo del tiempo vamos a tener una proyección y justamente también eso se determina cuáles son las instituciones que van a tener menos ingresos. Por lo tanto, se están haciendo los estudios, esperemos que esto se recupere pronto para que el efecto no sea mayor, pero se están tomando las previsiones para ver qué solución se da. Creo que una de las alternativas es trabajar en un pacto fiscal de inmediato, porque definitivamente las condiciones de coronavirus en este momento y la situación a escala mundial hace que nos tengamos que, tengamos que pensar en un pacto fiscal entre tanto el nivel central, municipios, gobernaciones y también pueblos indígenas. Las dos últimas preguntas, Cristo TV. Ministro, buenos días. Eh, dos consultitas breves. Eh, Aquellos consumidores financieros que tengan mora pueden acceder a, a, este, a estos beneficios. ¿Y qué va a pasar con los empresarios eh, en la reglamentación? ¿Se va a trabajar también con ellos? ¿Ese 30% podría llegar a ellos o no? Yo creo que en esta primera fase lo que estamos haciendo, el, ese 30% de la rebaja de la electricidad en la categoría eh, domiciliaria es porque hemos largado una medida en la cual es un sacrificio del pueblo boliviano y de las familias que a partir de las 6 de la tarde no pueden salir hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Y eso, lógicamente, hace un aumento de la, del tema de la energía. Por lo tanto, creemos nosotros que en la categoría domiciliaria sí se puede hacer este tipo de, de reducciones. Es una forma de compensar el sacrificio que están teniendo todas las familias. Por el otro lado, no hemos pensado todavía en las otras categorías, solamente en esta que abarca a más de 2.500.000 familias que creemos que es el grueso de los consumidores. Con respecto a los que están en mora, creo que ahí es una cuestión de responsabilidad. Cada empresa, si está en mora, puede ponerse al día y tener la posibilidad de eh, postergar el pago de dos cuotas de capital. Pero eso ya es una relación del... Eh, del empresario que presta y la entidad financiera que ha prestado. No queremos participar directamente, sino que siga la relación que ha funcionado perfectamente en más de 100 años esta relación de banca. Hemos tenido problemas en el tiempo, por ejemplo, de la UDP, en la cual también había el sistema financiero funcionando. Entonces, confiamos en la solidez del sistema financiero y en la responsabilidad de nuestros empresarios ...para que esta medida va a ser de beneficio colectivo. La última es Radio Cepra. Buenos días, ministro. Dos consultitas, por favor. Eh, al parecer, algunos países de la región están accediendo a créditos... ...o están solicitando más bien eh, créditos para enfrentar el coronavirus. No sé si Bolivia está en ese camino. Segundo, eh, en esta coyuntura eh, y también por el tiempo... Eh, ya por estos meses se eh, iniciaba el diálogo eh, entre la Central Obrera Boliviana y los empresarios para hablar sobre el incremento salarial. ¿Aquello se va a postergar o va a continuar, por favor? A ver, uno de los mecanismos que tiene de financiamiento todo país, ahí lo han visto a Venezuela que hablaba para el capitalismo, pero ya le pidió 5 mil millones para atender el tema del coronavirus. Y... Todos los organismos internacionales, tanto el Banco Mundial, Fondo Monetario, el mismo Estados Unidos como país, la Comunidad Económica Europea, están creando y generando fondos para poder eh, atender esta emergencia y esta, sobre todo esta pandemia. Bolivia también está en las mismas, nosotros tenemos la opción, tenemos eh, capacidad para solicitar eh, créditos, por lo tanto, en aquellos de aquellos organismos en los cuales las condiciones sean favorables seguramente vamos a vamos a, a, a solicitar los créditos para poder financiar parte del gasto que estamos teniendo en este momento con respecto a su segundo a su segu, a su segunda pregunta el diálogo siempre ha tenido siempre lo ha tenido el gobierno con todos los sectores y Hemos recibido el pliego petitorio de la, de la COP, se lo está analizando, consideramos que no son las mismas condiciones de la última negociación que hubo donde no había coronavirus, no se habían caído el precio de los, de los minerales y el precio de los hidrocarburos en la proporción que está en este momento, pero confiamos, ya nos estamos sentando a negociar, seguramente haremos algunas mesas y confiamos en que va a entrar la racionalidad tanto en los trabajadores, también en la parte empresarial y en la parte del sector público para dar una solución cuanto antes. Creo que no podemos dejar pasar este tema del aumento salarial, definir de una vez los niveles, si es que se van a dar y cómo se van a dar, para darle certidumbre al país. Confiamos en los trabajadores, en la, en la madurez de los trabajadores para ponernos de acuerdo lo antes posible porque si esto continúa, lógicamente el problema va a ser mayor. Pero creemos que nos podemos poner de acuerdo y en función a esto creemos que una vez que tengamos las mesas de trabajo vamos a poder solucionar eh, ese tema del aumento, pero yo creo que hay que solucionarlo cuanto antes por el bien del país donde no hay ni ganadores ni perdedores y el único que gane sea el país.